Bueno, aquí tenemos a Tamachi Nation's Gundam. Mejor conocida como Hello Kitty. De la familia Bandai Chogokin. Es de metal. Es una muñequita muy, muy bonita. En parecer de colección. Toda de metal. La puedes sentar. Sus bases son giratorias, incluso tiene pelotita aquí, toda de metal, marca Sanrio, tiene toda la marca, atornillada, tiene todos sus aparatos, que se más hace excelente. Aquí va el conductor. Y aquí podemos también cambiarle, aquí está el conductor. Y podemos cambiarle aquí los ojos, cerramos y tenemos el expulsor. El expulsor podría parecerse esta aquella figura, aquella caricatura más injerzeta, casi es de ese modelo. Y pues más que nada de colección. Para todos los fans que son de Hello Kitty. Traigo esta. Esta Hello Kitty Chogokin De la Gundam. Muy muy bonita. Giratoria. Base giratoria. La puedes acostar. De colección. Aquí tiene sus bases. Las bases para que la puedas. Poner en la colección. Colocamos. Y colocamos esta pieza aquí. Y la colocamos. Aquí está. Estas que son de Hello Kitty. Recomiendo esta Hello Kitty Chogoki de la Gundam. Que es muy, muy bonita. Para aquellos que son fans. Pues pueden comprarla. Sus... Ay. Ay, perdón, perdón. Si sí, duele cuando uno es coleccionista. Pero bueno, espero les haya gustado este, este video. Si les gusta, compartan. Y para que suba más figuritas. Gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.